Buenos buenos días o, o buenas tardes estamos en otra en otra de las sesiones de yo sigo publicando de, de este nuevo curso eh, en esta ocasión vamos a hablar de del de acceso abierto a la ciencia hemos planteado una, una presentación muy muy básica pero bueno yo creo que nos vais a aprender bastantes cosillas vamos a una presentación sobre diferentes cuestiones del acceso abierto vale una cositas bueno, de carácter un poco misceláneo vale pues bueno os, os he compartido como siempre eh, Aquí lo tenéis, ¿vale? Voy he compartido por aquí. Vamos, sigue apareciendo gente. Voy a compartido por aquí el g -Hub. Creo que Nicolás Robinson lo ha compartido por, eh, por el chat de aquí. Y yo lo compartí también por, eh, por el Telegram, ¿vale? Eh, este pequeño guioncito que he preparado para que tengáis los materiales. Os lo digo como siempre. Esto porque así no tenéis que tomar notas ni anotaciones si os interesa alguna dirección, si os interesa eh, algunos RL. Vale. Ya sabéis también un poquito que esta presentación, yo creo que se nos quedó pendiente de, de, del año pasado o del curso pasado, de lo, de lo que estuvimos viendo. ¿Os acordáis? Veis? Aquí tengo algunos de los guiones, que estuvimos viendo cómo difundir mis publicaciones en acceso abierto. Y de esta pre presentación vamos a repasar algunas de las cosas que vimos, pero vamos a entrar en otras más, más, que son más, más interesantes. Bueno, aquí he puesto un poco la, las preguntas que vamos a tratar hoy. ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, pues que me lo ponga por aquí por el chat, que yo estaré... Atento, vale. después ya sabéis un poco los que estáis por ahí si me podéis echar un cable con, con los compañeros y compañeras que van preguntando y van pidiendo cositas pues me voy, la voy respondiendo vale porque estaba por aquí nico y, y el colega Juan saldado para encargarse un poco pero están todavía trabajando ¿vale? eh, entonces bueno aquí está un poco las preguntas que, que he planteado a mí lo que me interesaría esta presentación es que veremos que, que que cuando termine el curso o termine la, la, la charla, tengáis una imagen general o, o, o una imagen bastante general y concreta de lo que es este movimiento del acceso abierto a la ciencia, que estoy seguro que habéis escuchado muchísimo eh, que, y que tenéis muchísimas dudas, porque la verdad es que toca muchísimos aspectos de la comunicación científica y periféricamente algunos aspectos de, de la evaluación científica. Os comento un poco cuál es, cuál es eh, el guión. He planteado varias preguntas, no sé si me dará tiempo a responderlas todas, pero sabéis que que cuando me pongo con algo, después me llevo bastante y se me va un poco el tiempo. Pero bueno, ya sabéis que un poco aquí el espíritu de, de estos cursos es eh, también tener este carácter informal. Si se nos quedan preguntas al tintero, pues los continúo en otro, en o, próximamente en, o, eh, en otra sesión, igual que hizo el otro día Nicolás Robinson con, con el curso de, de, del peer review. Vale, pero bueno, oh, a grosso modo, aquí, bueno, sigue entrando gente, la voy admitiendo, vale, eh, a grosso modo, fijaros, aquí he puesto... Eh, cuál es el origen y los principales hitos del movimiento del acceso abierto. Os he puesto también aquí cuáles son las diferencias, los diferentes tipos de acceso abierto. Algunas de las cuestiones que vamos a ver son cuestiones que para vosotros realmente no tienen demasiado, mejor, demasiado interés porque son cuestiones muy conceptuales como estas cuestiones de las diferencias del acceso abierto y que nos afectan mucho a los que trabajamos en la documentación científica pero que sí tienen interés en cierta medida, porque a lo largo de vuestra vida académica voy a encontrar estas esta terminologías. Y es bueno por lo menos que tengáis una idea de, de acá se me mencionó Voy a dedicar un, una parte también, una de las preguntas, al tema de la APC, que yo creo que es uno de los temas más interesantes que tienen ahora eh, el acceso abierto y una de, los te, una de, la, una de las cuestiones que más que más dudas están generando, es decir, cuando yo tengo que pagar porque se ponga mi, mi artículo en acceso abierto. Voy pues, a puesto varios ejemplos, yo creo que la cuestión la vamos a dejar bastante, bastante clara. Y después dos preguntitas dedicadas al tema de, de cómo depositar en acceso abierto nuestros trabajos. Como digo, como ya dimos el anterior, como veis aquí, como vimos esto ya en el anterior curso, pues tú me lo hace al anterior curso y sabéis que también está el vídeo en la página de Yo sigo publicando. Pero bueno, no está mal repasar las cuestiones para todos aquellos que no estuviste en, en esa sesión. Le he puesto también, vale, y esto es muy interesante, todo el tema relativo a las tesis doctorales en acceso abierto en el contexto de la Universidad de Granada, por si tenía algunas dudas, pero eso también lo vamos a tratar. Y después he de planteado aquí, aquí algunas cuestiones más de carácter de carácter misceláneo o algunas recomendaciones, ¿vale? He puesto aquí extra por si, porque la presentación era muy larga y al final, pues bueno, creo que no me da tiempo a explicar todo, ya os digo, si no da tiempo continuaremos en otra de, de, en otra de las sesiones. Vale, y yo cuando, cuando termine, si queréis, para, para todo el tema de, la, de las preguntas, si queréis, cuando termine una cada una de las cuestiones, cada uno de estos bloques, de estos pequeñitos bloques que vamos a ir tratando, voy a ir mirando el chat por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Las preguntas ya sabéis, las podéis hacer por el chat, pero si alguien no quiere conectar, conectar la cámara, ¿vale? Y, y hacerla hablando, pues mejor todavía, para que sea un poquito también la, el asunto más más... Más, más dinámico. En esta primera pregunta había planteado que cuál era cuál es el origen y los principales hitos del movimiento del acceso abierto. Evidentemente, el acceso abierto es un movimiento que viene desde los años 90 y hay muchísimos hitos, muchísimas actores, tanto a nivel personal, institucional, actores tecnológicos, gobiernos, implicados en esto, ¿vale? Yo he puesto aquí simplemente lo que yo creo que, bueno, lo que yo creo no, lo que es la génesis de, del movimiento en acceso abierto, Vale, esto lo contaba yo en esta, en esta presentación, que, que la tengo acordada también por ahí por, por, por el light share. Y, y lo contaba que, evidentemente, yo vengo del ámbito de la, la, la comunicación científica y daba una explicación muy basada en lo que ocurría en las bibliotecas universitarias. Pero fijaros, es interesante que sepáis que dentro del ecosistema, ¿vale? de comunicación científica o del ecosistema de publicación científica, lo que nos está ocurriendo a, a, a todo lo que dedicamos a la, a la investigación eh, es que la, la información científica está controlada por muy pocas editoriales. Yo creo que muchos de vosotros ya sabéis cuáles son las grandes editoriales, Springer, como pongo ahí, Willy, Elsevier, Taylor Francis, pero el caso es que la mayor parte de los artículos están controlados por estas por esta multinacionales de la edición científica y además de tener el control de la revista científica lo que tienen en su control es todo todo, todo el tema de, de, de los beneficios económicos que reporta toda esta revista científica. Veis aquí que aquí he cogido mil revistas de élite, las que están interesadas en todos los routers, y fijaros que solo en torno al 40%, 20, 30, 35% ya estaban controlados por estas grandes editoriales. Este panorama que yo retrataba eh, por aquí a la fecha, hace en 2014, en seis años ha cambiado bastante. Y evidentemente, esta parte del pastel es muchísimo más grande para grandes multinacionales de la, de la edición científica. ¿Qué ocurre? Eh, ¿vale? ¿Qué ocurre con estas multinacionales? Estas multinacionales eh, para las cuales nosotros estamos trabajando casi todos los días, bien, enviándoles artículos. O bien haciendo labores de peer review o de edición de revistas científicas, todas estas revistas científicas acaban siendo compradas por la biblioteca universitaria. Nosotros, bueno, los que trabajamos, como digo, dentro más, más, más pegadas a la biblioteca universitaria, eh, la biblioteca universitaria lo que hace es comprar paquetes, el paquete de Elsevier, el paquete de, de Springer, a estas grandes editoriales y nos ponen a disposición nuestra. ¿vale? Esa, esos paquetes editoriales es lo que se conoce dentro de nuestro ámbito, que es un término habitual, que es el Big Deal. ¿Qué significa? Que nos venden paquetes con cientos y a veces miles de revistas ¿vale? a un precio desorbitado. Hay bastantes estudios, esta, esta línea que había aquí se remonta hacia los años 90 y aquí lo que está diciendo es cómo, cómo se incrementa anualmente el coste que hace la biblioteca universitaria o que hace la ciencia en pagar a estas multinacionales por tener acceso a la revista científica, ¿vale? Casi encontramos que cada año eh, se incrementaba el precio de la revista científica o el precio de estos paquetes de revistas científicas un, un 20%. ¿Qué ocurre? Realmente lo que estamos haciendo ahí es desperdiciado un dinero brutal, porque normalmente eh, de todas las revistas de Springer o de bien eh, casi todas o casi todos los usos o casi todas las lecturas están concentradas. ¿Vale? En una revista muy, muy concreta, mientras que hay un porcentaje muy significativo de revistas científicas que no, que no, no son nunca consultadas. ¿Vale? Por lo que estáis viendo que, que los, los contratos o los acuerdos o a los que llega la biblioteca con las grandes editoriales son bastante perjudiciales para nosotros, al menos en términos económicos. Y esto es importante que lo sepáis porque vosotros consultáis la información científica. Y ahora vamos a ver acuerdos concretos, ¿vale? Para que tengáis esa idea general. Pero es importante que sepáis que hay detrás de cuando yo pincho el botón y accedo a la revista científica. ¿Vale? Todo este contexto de gasto económico de digamos negociaciones abusivas casi a la gran editorial, es el principal caldo de cultivo como pongo ahí del tema de, del acceso abierto yo siempre pues, bueno, me gusta explicar esta esta diapositiva vale eh, que es que estáis viendo aquí que, que retrata un poco el absurdo mundo al que vivimos los, los que nos dedicamos a, a, al mundo de la investigación científica ¿Vale? Porque normalmente nosotros, o al menos los que estamos trabajando en la universidad, nos ocurre lo siguiente, es que nuestras investigaciones o, o nuestro sueldo directamente lo financian nuestro, nuestro gobierno. ¿vale? Y normalmente eh, lo que hacemos, o lo que ocurre con el acceso abierto o con lo que ocurre con el sistema de publicación actual, es que nosotros publicamos en revistas que tienen sistema de revisión por expertos. ¿Vale? Es decir, nosotros trabajamos para la revista dentro de dos facetas fundamentales, publicando y revisando artículos científicos. Yo creo que nadie de los que está en la sala eh, ha cobrado nunca por ninguna de estas dos actividades por parte de, la, de una revista científica de, de, Petri, de prestigio. Lo que hace la revista es empaquetar todo nuestro trabajo, nuestro artículo, nuestras revisiones y vendérselos a la biblioteca. Es decir, nosotros somos manos de obra y encima les pagamos... ¿vale? Para que nos den el trabajo que nosotros mismos hemos realizado. ¿Este es el fundamento o esto es lo que se esconde detrás del acceso abierto? El acceso abierto simplificado, como veis, en la parte derecha, en verde, que es publicar directamente, la solución sería publicar directamente en revista o repositorio en acceso abierto con, con acceso universal. como, como, como. Bueno, eso es una, una diapositiva muy simplificada, ¿vale? De, de lo que está ocurriendo de, o de este germen de, de, del acceso abierto. He puesto aquí algunos datitos para que los veamos. Mira, eh, Aquí, bueno, aquí está, aquí vais a encontrar eh, el mismo gráfico que, que hemos visto para que fijaros cómo eh, lo que más crece en el mundo académico es eh, fijaros el gasto que hace, que se hace en revistas científicas, que ha pasado a ser desde el año 86 hasta 2014 de un más 521%, es decir, nos están engañando año tras año, nos engañan y nos incrementan los, los precios de la revista. Ojo, aquí está el año 2014. Y en el año 2014 el movimiento de un acceso abierto ya estaba bastante consolidado. Aquí lo compara con otro tipo de gastos o con el índice de precios al consumo y fijaros que, que, que, que, que, que exagerado este incremento que hacemos en revistas científicas. ¿vale? Aquí os pongo algún dato más para que hagáis una, una idea de la cantidad de dinero que, que, que gastamos en revistas en revista científicas. ¿vale? Fijaros que además este gasto se va incrementando, aquí tenemos... El porcentaje que se lleva cada uno de los editores del montante total. O sea, si esto es de arriba a abajo, es el gasto total en revistas científica, ¿quién se lleva esa parte del pastel? Pues fijaros, aquí entra ya el concepto, bueno, estos son los que denominamos nosotros los cinco grandes: Elsevier, Wiley, la American Chemical Society, Experience Nature y Teleron Francis. Fijaros que se llevan el 75% de todos los beneficios que se producen. ...por los temas de publicación, por los temas de, de, de revistas científicas... ...por la suscripción a revistas científicas... Vale, ...fijaros que es absolutamente una barbaridad... ...aquí estarían en esta zona gris... ...todas toda esas revistas académicas, revistas universitarias... ...o editores que solo tienen una revista pero fijaros que la parte del pastel que se llevan el resto de 3.000 revistas que vimos en el anterior gráfico es el 24%. Es decir, cuatro editoriales o cuatro multinacionales se llevan el 75% de, de todos los beneficios que genera el mundo de la edición científica. Bueno, yo creo que es una cosa bastante, bastante dramática. Hoy he puesto aquí, que es bastante, bastante me gusta este artículo, que escriben unos, aquí unos compañeros del ámbito de la bibliometría, vale, en el que hablaba de este oligopolio, ¿no? Vale, con un oligopolio eh, absoluto, ¿vale? y nos daban algunas cifras. ¿Qué está ocurriendo? Aquí se está ocurriendo una cifra, una cosa eh, paradójica. ¿vale? Aquí tenéis el análisis de estos cinco grandes. Estas son las, ahí aquí, con adquiración inferior, de Faith Major Publisher. ¿vale? Fijaros que no sé, el acceso abierto no está produciendo un destrozo o está produciendo un perjuicio a las grandes editoriales. Al revés, el acceso abierto se ha aprovechado de las editoriales para publicar todavía más artículos. Y fijaros que en casi toda la área científica, el porcentaje de artículos que publican las face Major, estos es como los estudios de Hollywood, ¿verdad?, eh, se incrementa sistemáticamente. Otra cifra que, que no deja de ser ya llamativa. ¿vale? En este gráfico, en este artículo voy a poder encontrar si os interesa el tema otro tipo de, de, de gráfica veis que esto va un poco en consonancia de lo que están publicando otros editores como está cañón significativamente y como la concentración es cada vez mayor eh, eh, en este tipo de, de, de editoriales ¿vale? Bueno, creo que, que había un gráfico al final que os quiero enseñar que también es muy, muy, muy interesante que es este, ¿vale? que es muy significativo porque muchas veces con... Eh, os tenéis que preguntar dónde va el dinero muchas veces de nuestro trabajo, del que hacemos diariamente, como yo he puesto eh, eh, pues, eh, el trabajo de autor o de revisar pero ¿dónde va todo este esfuerzo que hacemos? Porque somos eh, casi millones de personas trabajando eh, de mano de obra. Fijaros que estos son los profits más los, los Profit Margin, es de, de decir, los beneficios marginales que tienen eh, esta, esta estos es el CBIER, ¿vale? Estamos aquí lo veis en la zona inferior, eh, la editorial Elsevier, la multinacional. Y fijaros cómo desde el año 90 hasta 2015, que llega el estudio, los lo beneficios... Eh, van aumentando, aumentan significativamente para, para esta editorial. Es decir, aquí nos planteamos que el acceso abierto es un movimiento que surge para liberarnos de estas editoriales, pero el caso es que estas editoriales siguen publicando cada vez más artículos científicos, siguen beneficiándose cada vez más de nuestro trabajo y siguen ganando cada vez más dinero con con nuestro trabajo, una, una cosa que es bastante paradójica. Bueno, esto es con, el contexto, digamos, el contexto para el que nos enfrentamos, el contexto en el que tiene sentido que, lo, que los investigadores conozcamos el acceso abierto y un poco nos impliquemos en este tipo de, de cuestiones. Claro, eh, esto es lo que han hecho, pero la comunidad científica o, o los actores de la comunidad científica o los actores de la comunicación científica y de la publicación, eh, eh, Academia Científica, Centro de Investigación, Biblioteca... Eh, Gobiernos que han hecho aquí para intentar frenar, porque obviamente, una cosa aquí todos son conscientes de, de, de este escenario, vale, que no han conseguido acabar, sino incluso incrementar un poco o, o acusar un poco más. Es que están haciendo lo que estamos intentando hacer, o lo que se intenta hacer por parte institucional, es intentar carcelar esos paquetes, esos big deals que, que, que, que, vimos, que vimos antes, vale. Entonces, vaya a ver, disculpad que no conectado. Está... no voy a conectarte mejor. Perdón, ya sabéis que esto es eh, el directo. Eh, fijaros, lo que están haciendo, la, sobre todo las bibliotecas, que es la que compra los paquetes, es... Eh cancelar los paquetes de los editores, porque se han llegado ya a, a, a, a unos a uno, a uno términos económicos, ahora vamos a ver un paquete concreto, eh, que, que son totalmente totalmente abusivos, eh, inadmisibles. Constantemente, si hay noticias de, de, de, de estos periódicos, de esta revista de divulgación científica, veréis que constantemente salen eh, universidades que van cancelando estos, estos paquetes. Vale, bueno, aquí he puesto simplemente el de la, el, lo que pasó con las universidades norteamericanas, simplemente para que veáis el ejemplo. ¿Vale? Pero se cancela constantemente. Eh, hay una web que a mí me gusta mucho, que es muy interesante. Esta web del de proyecto Spark, que nos habla un poco de eh, una base de datos que recopila todos los contratos todo la, o, o todos los acuerdos a los que llegan a la universidad. ¿no? Se llama Big Data Tracker Tracker. ¿vale? De aquí podéis encontrar muchos de estos, de estos acuerdos. ¿vale? De los acuerdos que tienen diferentes bibliotecas con, con, con diferentes editoriales. Vamos a buscar a ver si encontramos alguno por aquí chulo que... Vamos a ver, Mira, para que haga una idea, fijaros. Eh, fijaros, yo creo que con esto simplemente hago una idea clara del pastón que, que nos dejamos en la suscripción a revistas científicas científica de cómo es realmente un verdadero un verdadero botín de disparate. Tenemos, por ejemplo, esta que cogemos, tenemos aquí Iowa State University, ¿vale? Esta gente alcanzó un acuerdo con el ...para el año 2020, ¿vale? O sea, para 2020 eh, actualmente. Vamos a descargar el acuerdo. Ver que aquí tiene el acuerdo que llegó esta biblioteca con Arcelier, bla, bla, bla... ...bueno, un acuerdo con, convencional, pero fijaros, con la biblioteca de este tipo, paga, aquí lo tenéis... ...o, o aquí aparecerá ahora, o debería aparecer ahora, fijaros... Vale, un total, por ejemplo, de 2 millones, de en este caso, de dólares americano, vale por la suscripción a su revista científica. Y yo creo que es un muy interesante. O sea, un acceso para una gran universidad de este, de este calibre, vale por una universidad grande, como tiene que ser esta universidad, eh, paga 2 millones por una suscripción anual a la, a, a, a la revista científica. Aquí puede hacer una idea del dinero que se está moviendo en el, mundo de, en el mundo de la edición y la publicación científica. Vamos a coger otro... Por, eh, Aquí está en eh, North Carolina, ¿vale? Tiene aquí un acuerdo también con Al xavier A ver si aquí tienen algunos datos de, económicos. ¿Vale? Bueno, aquí veis que también tiene, tienen aquí 900.000 900, euros y aquí un millón y medio de, de euros, no, perdón, de, de, de dólares. ¿Vale? Y aquí tienen otra línea de productos por 800.000, 800.000 dólares. O sea, veis que se mueven unas cantidades de dinero que son brutales, ¿Vale? Bueno, pues esta base de datos es muy interesante porque eh, aquí intentan, hacer, eh, digamos, controlar todos los contratos, al menos las bibliotecas que participan en, en, en el proyecto sobre la, eh, los contratos los que llegan a los concesionarios multinacionales. ¿Vale? Aquí os comentaba que cómo era la forma en que está luchando la que está luchando la biblioteca, la biblioteca lucha medial, medial, medial, o la biblioteca o los, los consorcios muchas veces unimos varias o se unen varias bibliotecas para luchar contra contra este tipo de, de acuerdos. Eh, y lo que intentan hacer es cancelar la, las suscripciones. Aquí hay un... Este me gusta porque es un cancelación track y de ¿qué? ¿Cuánto, cuántas instituciones han ido cancelando sus acuerdos con estas grandes editoriales, ¿vale? Mira, lo de, para aquí veis que va, van cancelando. Bueno, esta información, ¿vale? Que le viene bien a toda la gente un poco que, que, que se quiere enfrentar. Fijaros, por ejemplo, aquí... Eh, la, la State University of New York se han ahorrado con esto 7 millones, aquí 5,2 millones en fin, fijaros, la Universidad de León se ha ahorrado 200 mil con este tipo de negociaciones muchísimo más agresivas ¿vale? fijaros que 12 millones aquí en un consorcio o sea, en un consorcio grande de varias bibliotecas, de varios centros Swedish Government, se ha ahorrado 12 millones con, metiendo presión y cancelando suscripciones, o sea, fijaros que las cifras que se manejan son, son, son increíbles y el problema es que en cierta medida todos los que estamos publicando ¿Vale? Que evidentemente eh, en nuestra web pública estamos contribuyendo a que esta gente gane muchísima pasta, ¿vale? A costa de nuestro trabajo un poquito invisible. ¿Vale? Bueno, esta es un poco la, la situación que yo quería contar o que os quería poner un poco de... de de, de, de marco introductorio para el acceso abierto porque yo creo que al final con este tipo de temas económicos con lo que más conciencia a, a los autores de lo que se está jugando de lo que nos jugamos cuando, cuando ponemos nuestro material en acceso en acceso abierto al menos contra quién luchamos o al menos a quien, contra quién pedimos que, que abusen de nosotros ¿no? Bueno, vamos a empezar con cuestiones con un, un, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ahora hay alguna pregunta bueno, no veo nada por ahí voy a comentar ahora ya algunas cuestiones de carácter más ...de carácter más... ¿eh? más práctico... ...vale, eh, aquí tengo... ...cuáles son los diferentes tipos de, de... acceso abierto... ...bueno, esto es importante, porque fijaros... Eh, ...claro, esto es como cualquier ámbito científico, ...pues lo vamos poniendo nombrecito... ...a, a todo lo que aparece... ...vale, pero... Eh, ...aquí tenemos, en el mundo del acceso abierto... ...podemos identificar diferentes tipos de, de acceso... ...hay una cosa que nosotros llamamos... El acceso, ...el acceso abierto verde... ...o la ruta verde... ...vale, la ruta verde significa que un autor por sí mismo ha cogido su trabajo científico y lo ha colgado en un repositorio y lo ha puesto en acceso abierto. Es decir, es la vía directa, cojo mi trabajo y lo de repositorio o, de, o, o de mi repositorio o de mi página web. Ahora para veremos algunos ejemplos de repositorios para aquellos que no estéis familiarizados con, con ellos, no ya he visto ninguno. Yo creo que aquí todos los que estamos en este curso ya, ya conocéis muy bien los repositorios, por eso tampoco me quiero tener mucho el concepto de, de repositorio. Pero bueno, la ruta verde vía directa al acceso abierto, el autor coge su trabajo y, y lo cuelga. Después está también la denominada ruta dorada. ¿Qué es la ruta dorada? El Gold Open Access. Eh, esta ruta dorada son revistas científicas que también las conocéis que ponen directamente sus artículos en acceso abierto. Ya conocéis, también todos los que están en el grupo, muchísimas revistas que son en acceso abierto. Es decir, tú te vas a la página web de la revista y podemos identificar todos los artículos en acceso abierto. Todos los artículos son abiertos gratis con acceso universal. ¿Vale? Y son las revistas abiertas, pues, aquí tenéis dos distinciones. Las revistas abiertas pueden ser gratis, es decir, es todo gratis, el autor no paga nada y, y, y el lector tampoco, pueden ser de pago. donde el autor paga? ¿Vale? Ahora veremos también un poco cómo existe todo eso. En cualquier caso, miro que me interesa que la Ruta Dorada está muy orientada al tema de revistas científicas y son las revistas las que ponen todo en acceso, en acceso abierto. Eh, actualmente también tenemos una, una especie de... Un nuevo concepto que, eh, que se intenta promover es que el diamante. Claro, porque qué? ha pasado? ¿Y qué, qué, qué ha pasado? La revista en acceso abierto, ¿qué ha pasado con la revista en acceso abierto? Que, claro, no, tú no puedes obtener una revista si no, si no sacas dinero de algún lado, ¿no? Tienes que pagar personal técnico, tienes que pagar páginas web, tienes que pagar informático, en fin. Tienes que pagar bastantes cosas. Y como veremos a continuación, la forma de pagar es que el autor, cuando quiera publicar la revista, paga. ¿Vale? Por tanto, hay una parte económica detrás de la revista de acceso abierto. Eh, Habéis visto, por ejemplo, la revista plus One, ¿Vale? bueno, vais allí que si queréis publicar pues pagáis 1.500 euros, que van para los gastos de gestión o para los que quieran la, eh, eh, el editor. ¿vale? Pero bueno, hay que pagar una cierta cantidad. Bueno, a partir de esto, porque claro, se busca un modelo en el que nadie pague, que no haya dinero por medio. O es sea, el modelo diamante. Yo creo que es un modelo un tanto utópico, es más bien una carta a los Reyes Magos, porque el modelo de diamante es una revista dorada de acceso abierto, es decir, por eso de no es acceso abierto, pero los técnicos o la gente que está detrás no cobra. Es decir, está a cargo de, de voluntarios. A esto se le ha llamado la, la ruta diamante, pero evidentemente es muy difícil funcionar con técnicos o llevar a cabo una revista o gestionar una revista solo con técnicos o, o de carácter voluntario. ¿vale? Hay más colorines y más denominaciones del acceso abierto las tenéis aquí abajo también una denominación que bueno que, que os no lo he puesto eh, aquí pero tampoco no creo que aparezca muchas veces es, la, es, la, es la, los artículos eh, bronce vale que son los artículos estos artículos son los artículos que pone una revista científica en su página web de libre acceso pero sin ningún tipo de, de, de licencia explícita vale y después, dentro de la revista, os he dicho que está en la revista de la Ruta Dorada, es decir, una revista de la Ruta Dorada es aquella que tiene todos sus artículos, 100% de los artículos en acceso abierto. Una revista de la Ruta Híbrida, ¿vale? Que es un concepto que este se sí os vais a encontrar muchísimo. Son revistas en las que hay un porcentaje de artículos que están cerrados, que están bajo suscripción, pero después, si el autor paga... Hay autoras que pagan y liberan artículos. Entonces, en la revista híbrida encontramos un porcentaje de artículos en acceso abierto y un porcentaje de artículos, que podemos decir, cerrados. ¿Vale? He puesto aquí algún, algún ejemplo. Mira, esta revista, por ejemplo, que, que he encontrado, ¿vale? El touch. Bueno, aquí veis la, la, la, la revista. Bueno, veis que aquí están todos los, aquí están los trabajos. Si yo le doy voy a tener voy a tener enlace la... A la, a la revista no porque tengo aquí estoy bloqueado con la, la red de los gr pero bueno aquí veis cuesta 321 euros vale pero fijaros sí. ¿no? vamos a darle aquí ver todos los artículos aquí lo que estamos viendo es que todos estos artículos que no tienen nada puesto son artículos que están cerrados es decir tiene que tener una suscripción para tener acceso a ellos vale pero algunos autores han decidido pagar por poner un acceso abierto y por ejemplo a la siguiente página vais a encontrar artículos en acceso abierto. Veis que son revistas híbridas, ¿vale? En este artículo concreto, el autor, ¿vale?, ha pagado para que esta revista lo ponga en acceso abierto una determinada cantidad. Por tanto, esta revista híbrida intenta conjugar los dos modelos, tanto la ruta Dorada como, la, como el, modelo, el modelo cerrado, ¿vale? Por eso se llama revista, revista de carácter híbrido, ¿vale? Yo creo que de aquí, de lo, de lo que hemos visto, lo que me interesa saber básicamente es la ruta verde, vale, que es cuando yo cuelgo directamente en mi repositorio. La ruta verde, ¿qué pasa? La ruta verde para llevarla a cabo necesita mucha fuerza de los investigadores, porque son investigadores a nivel individual los que tenemos que subir el manuscrito al repositorio, cargar los datos, ¿vale? Mientras que la ruta dorada y la ruta híbrida, ¿vale? Pues son, eh, son las propias revistas las que ponen el artículo en, la, eh, eh, en acceso abierto. A mí me gusta este trabajo que he clicado aquí a continuación porque nos dice. Se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque eh, ya se ven unos años, pero bueno, los lo, lo porcentajes han incrementados. Pero eh, la pregunta que tenía eh, este artículo de investigación que había aquí es la siguiente: ellos se planteaban cuántos artículos hay actualmente eh, en el mundo de eh, artículos de, de la ciencia hay en, en acceso abierto. Vale, esa es la pregunta que lleva. Y después de, cuál es la tipología de esos, de esos artículos. ¿Qué tipología de las que hemos visto anteriormente eh, este, tiene mayor, mayor, mayor, eh, mayor porcentaje? Veis aquí que, por ejemplo, me quedo con esta base de datos, que es la más amplia ¿vale? que se había hecho, y la que tiene, y la que tiene eh, un, la forma cercana del tiempo. Y veis que aquí estimaban que el 47%, es decir, uno de cada dos artículos, estaba en acceso abierto. Ya os digo que esta cifra seguro que se ha incrementado, no lo sé sustancialmente, pero seguro que se ha incrementado eh, en estos últimos años. Y aquí veis los diferentes porcentajes que tiene cada uno de, de, de las tipologías que hemos, visto, que hemos visto antes. Claro, el 53% cerrado, ¿vale? 47% abierto y aquí tiene la diferente tipología. Bronce y Golopengasa son las que más tienen. Bueno, esto lo ponía aquí un poco para acariciar una idea de los números que, que hay en el acceso abierto, ¿vale? Para que haya ese, ese gran dibujo. Un momento solo, voy a hacer la ventana que está por ahí. Vale, y ahora vamos a ver ocurre. Yo creo que vamos a tocar ahora uno de los puntos más, más interesantes, uno de los puntos que tenéis que tener bastante, bastante conocimiento, ¿vale? Que es la... O sea, es decir, lo, lo, cuando, la cuando la editorial o las revistas nos cobran por publicar, ¿vale? Y que aquí veis el término a esto de llaman el article Processing chat, ¿vale? Que es, en fin, ese... Es, es, es, es, es, esta tarifa o, o ese... O, o esa cantidad económica que, que tenemos que poner si queremos que nuestra revista o nuestro artículo aparezca publicado en una revista concreta. Vale, normalmente, os lo he dicho ya, nosotros solo vamos pagar casi todas las revistas en acceso abierto. Es muy raro que nos cobren casi todas las revistas en acceso abierto, es decir, casi todas las revistas que practican la ruta dorada nos van a cobrar dinero por publicar nuestro trabajo científico. Ya una cosa que yo creo que todos los que estamos también aquí, yo sigo publicando, hemos vivido y hemos tenido que gastar dinero en este tipo de cuestiones. Por tanto, por en revistas doradas, como he visto en la, revista, en, la revista, en la revista híbrida, como este ejemplo que vimos anteriormente. Pues Hoy he puesto aquí un gráfico bastante interesante, bueno, aquí, en este articulito que, que, que veis, es de 2.600, o sea que más o menos los precios andará más o menos... El momento igual, que ¿cuánto nos cobran? Fijaros, alguna, ahí encontré algunas de las editoriales de, la, de las que llamamos las la, la grandes editoriales, los cinco grandes, ¿verdad? Fijaros lo que, lo que no están, voy a cerrar la ventana está aquí, ¿cuánto nos están cobrando estas esta, esta editoriales? Yo creo que hay una editorial que todos conocemos, que es la revista blog One, que es una de las primeras revistas que que, que se crearon en acceso abierto y que sistemáticamente fueron uno de los, de los que implantaron este modelo, del autor paga por publicar, yo pago por publicar, lo implantaron en, en esta revista del grupo, del grupo Plus, y fijaros que andaban en cantidad de los, rondando los 2.500 euros por artículo científico. Willy está en 2.000 euros, vale pero bueno, veis que en torno, en torno a 1.000 y 2.000 euros es lo habitual que le pagamos por artículo científico a, a esta editorial, lo que viene siendo una cantidad bastante... Bastante, bastante importante, ¿vale? Eso es un poco lo que cuesta de media publicar en, en la revista. O sea, si queréis publicar, tenéis que tener, en la revista Nacional abierto, tenéis que tener una cantidad económica bastante importante en vuestro bolsillo. Eh, sí. Mirad, si queréis luego, con tranquilidad, les podéis dar un ejemplo. Aquí he puesto varios ejemplos de las de la APC de diferentes, de diferentes editores. ¿Vale? Voy a mirar uno, vamos a la especie de, de, de Elsevier, ¿vale? Que se que, que es el editor más grande. Actualmente, en casi todos los editores, los eh, la serios tienen que tener en sus páginas web declarar cuánto nos cobran por publicar en sus revistas, en acceso abierto o en sus revistas eh, de carácter híbrido. De carácter híbrido. ¿Vale? Aquí dicen los tipos: ¿no? dice, vamos a poner el precio de esto en función de la revista de la Journal Quality. Qué casualidad, General Quality va a ser uno de los factores que determina el precio. Yo creo que el que más determina el precio de las supresiones, ¿qué significa eso? Que cuanto mayor sea el factor de impacto de la revista, más dinero vamos a tener que pagar. ¿Y cuánto más? Pues fijaros, desde 150 dólares que pone aquí hasta los 6 mil dólares. Vale, o sea que no son cantidades, hay revistas que cobran cantidades súper importantes, 6 mil dólares solo por publicar, ¿vale? por publicar un, un artículo. ¿vale? Por tanto. Vais a encontrar que si queréis publicar revista de impacto, los no dos abiertos voy a tener que pagar el más. Cuanto mayor fuerza de impacto, más dinero tendremos que poner para publicar en esa, en esa revista. ¿Vale? Bueno, fijaros, vamos a descargar aquí. Quería que lo vierais. Vale, que un poco. Vamos a ponerlo por aquí, el escritorio. ¿Cómo logran estos chicos de darse de, de bien eh? en sus diferentes revistas. Aquí tenéis todas las revistas de Nércese. Bien, es importante que cuando hagáis vuestro... Aquí eh, yo sigo publicando, hemos hablado en ocasiones de oye, tenéis preparado vuestro plan de publicación, tenéis saber la las revistas la que queréis publicar, ¿vale? Conocer el tema de la revista, qué autores publican. Por supuesto, de Si hay análisis abierto, tenéis que conocer bien los precios porque evidentemente no cuesta que tenemos que manejar ya presupuestariamente cuando nos planificamos un año de, de, de investigación. Fijaros los precios de alguna revista de biomedicina, como están, 2.500, 2.000, aquí está en euros, ¿vale? Toda ronda prácticamente 2.000 euros, o por ahí visto visto, esta, 4.000 euros por publicar un articulillo, ¿vale? En fin, veis que los precios son bastante saludables. Veis que los tipos estos, además, y esto lo quería enseñar, he abierto este documento para que viera una cosita interesante, veis que estos tipos, fijaros, ¿vale? Han sabido adaptarse al entorno del acceso abierto. Es decir, fijaros qué listos son. Dicen, estos tíos de la biblioteca, estos investigadores discos, quieren publicar en repositorios, quieren crear su revista en acceso abierto. Y al final lo que han hecho estos, estos señores del Servier y de otros editoriales es decir, pues, bueno, pues vamos a crear nosotros también revistas en acceso abierto. Porque nosotros tenemos las revistas que tienen factor de impacto. Y como los científicos mayoritariamente quieren publicar revistas de impacto, vamos a coger esa revista, vamos a ponerlas en acceso abierto, pero que paguen por publicar eso. Y fijaros la cantidad de revistas, por ejemplo, que ha puesto el Servier en modalidad, Full Open Access y modalidad híbrida. Vamos a ver cuántas he pero no hay entornos. Fijaros tienen entorno 2.500 2.500 revistas en movimiento. Vale tienen 2.500 revistas. imaginaos la cantidad de artículos eh, científicos que, eh, que supone eso al año. Vale 2.500 revistas científicas. donde los autores pagan por cada uno de esos artículos una media de 2, de 1.500 2.000 2.000 euros. O sea, que estamos hablando de una barbaridad de, de dinero. Esto es una cosa dramática, porque el movimiento Alfeán de Casas, o como digo, es una cosa que apareció para liberarse de esto mismo y al final ellos mismos han, se han apoderado de este movimiento no se abierto. Claro, el movimiento no se abiertos está muy bien para los que leen de fuera, pero evidentemente para los que tienen que pagar eh, puede ser bastante pro, problemático. ¿vale? Bueno, aquí hace una idea un poco también, ¿eh? que tenemos que seguir profundizando un poco en este tema de, del mercado editorial. Vale... Eh, bueno, ellos tienen, ya sabéis que todas las multinacionales también tienen una especie de modo de cara, eh, tienen aquí un Research for Life Program para todos aquellos eh, países un poco de, del tercer mundo, países de, de vías de desarrollo, ¿vale?, eh, en el que hacen descuentos significativos por, por publicar. No buscaros porque España evidentemente no está, Nosotros no sabemos si dentro de unos años estaremos aquí dentro de este listado, pero por ahora todavía no, no, no estamos, ¿vale?, así que no tenéis que que o sea, no se van a hacer descuento otros precios los que ponen aquí en el ancillete que he puesto ¿eh? no hay muchas ilusiones ¿Vale? me he ido porque he ido sin querer y he cerrado la pestaña que no era vale ¿Me estáis viendo? Hola. Sí, ponerme algo por color derecha, alta. Que no. Sí. No hay vida, ¿no? Vale, perfecto. Disculpad. Hay que cerrar la navegador. ¿Vale? Gracias. Vale. Bueno, ahí entonces estaba pasando un poco la, la situación esta que os comento, que veis que los precios son bastante, bastante caros. Pues he pues, puesto aquí, por no sé qué son de los porque se más de lo mismo. Por ejemplo, aquí tenéis los de la física Review. Aquí tenéis también buscados los de, lo de Springer. Vale, hecho, que sabéis que, que se, que se fusionaron. ¿Vale? Y bueno, eso es lo, lo que se está haciendo ahora. Fijaros que el ser humano es un ser bastante estúpido porque si cuando tenemos la suscripción a la revista nos timaron o digamos nos engañaron o abusaron de nosotros, como queremos llamarlo, vendiéndonos esos paquetes con muchas revistas, ahora lo que decimos es, como hay muchísimas revistas que nos están cobrando y además esas revistas son no donde quiere publicarse nuestros científico porque tiene muchísimos faltas de impacto, vamos a negociar otra vez con los grandes editores para que le hagan descuento a nuestros investigadores. Yo le he llamado así, no existe la terminología, no, no, no, así le he llamado los nuevos indígenas, ¿vale? Eh, y he puesto aquí el caso holandés. Fijaros que lo que hace el gobierno de Holanda es llegar aquí a acuerdo, ¿vale? con la gran editorial científica, vamos a decir que él se viene, ¿vale? Para que sus científicos publiquen eh, con, en mejores condiciones, publiquen gratis, ¿vale? Pues, Por ejemplo, cuando se habla, ha llegado a un acuerdo que por aquí estará el contrato y todo eso, y te dicen: No, no tienen costes de publicación, para ahora van a ser publicadas en estas 2.200 revistas híbridas, que son las que hemos visto antes, ¿vale? Y en el acceso abierto de la SAP. Vale, ha un acuerdo del gobierno. Pero bueno, al final seguimos pagando. Antes pagaba a nivel individual, ahora el gobierno paga a los bestias. Hombre, para nosotros historia de la España también sería beneficioso, porque al menos que están cantando estos proyectitos pagando pagando y pagando. Entonces, otra vez tendremos no que llegar a los grandes tratos eh, o grandes contratos con esta con esta multinacional. Veis que al final no conseguimos escaparnos de ellos ni, ni, ni a lo de estrés. Yo he puesto aquí, para la gente de, de la Universidad de Granada, imagino que los que de la Universidad de Granada, o otras universidades, van a tener acuerdos similares, ¿vale? Pero bueno, aquí en Granada, o bueno en Andalucía, eh, las bibliotecas universitarias se organizan en torno a, al, al consorcio de bibliotecas universitarias de, de, de, de Andalucía, ¿vale? De Segura, ¿vale? Y este consorcio lo que hace es negociar con estos grandes lectores para conseguir, digamos, tarifas más, más beneficiosas por esos paquetes, ¿vale? Y bueno, ella ha alcanzado a través de este, de este consorcio con algunos editores, aparte un poco, yo diría, un poco modesto, ¿no? Pero lo tenéis aquí. Apoyo, lo digo porque, bueno, si alguien va a publicar en esta revista, que se que puede encontrar un descuentillo, ¿vale? Por ejemplo, voy a publicar una revista de Cambridge University Press, pues, estaría press, pues, aquí, eh, la biblioteca de la Universidad de Granada, suscribe y ¿vale? Y te beneficia, de un 10%, eh, 10 de descuento en la PC. ¿Qué mensaje os quiero lanzar con esto? Os quiero lanzar simplemente el mensaje que cuando publiquéis en una revista la que tengáis que pagar con una PC, o sea, la que tengáis que pagar por, por publicar, consultad o enteraros si tenéis o bien si se puede publicar gratis, porque eh, eh, hay algún convenio con el gobierno, o bien porque la Universidad de Granada ha llegado a un convenio a ¿no? ver si tenía algún tipo, algún tipo de descuento No tiene mucho, lo, lo, como he dicho, lo, lo, lo, los acuerdos que han llegado son bastante, son bastante modestos, pero bueno, veis que está la American Chemical Society, Emerald, eh, que también es un gran editor, vale la el Emerald que tiene. Aquí tenéis un 10% también, vale, en Emerald, si... aquí en MPI, un 10%. Parece que se abonado abonador 10%. En Esta es de física, tiene... Bueno, esta es de consorcio, ¿vale? hay que mirarlo. Y con la red de CCD... Aquí está, aquí... Uh, mira, aquí... En la biblioteca universitaria de la CCD... Beneficiarse del 100% de pago... Por publicar en la revista de vida de la radio... De México, el CCD, ¿vale? Pues también aquí el listado las clases de química... Este por ahí... Si publiquen en esta revista o puede salir gratis, ¿vale? Simplemente lo que os digo, estad atentos porque en ocasiones, habéis visto, yo pues estar he estado, dando un vistazo a esta del 10%, no voy a entrar en esta, y fijaros, esta sí tiene un convenio del 100%, o sea que es bastante, bastante interesante si se eres de la química, ¿vale? Entonces veis un poco para que todo el peso del, del pago no recaiga, en el investigador, nuestras instituciones, el gobierno, la universitaria, están trabajando un poco para que no tengamos esa carga económica tan, tan, tan grande. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado un poco claro esto de la, la Arctic y Habéis visto que, que, que la verdad es que es una faena tener que pagar por pública y a veces pagas tanto. Bueno, puesto aquí lo obliga la ley de depósito de los No me detengo aquí demasiado. Ya sabéis qué todo aquello que es importante que toda aquella que vuestra investigación esté financiada con dinero público. Tenéis que hacer difusión en el acceso abierto según la ley de la ciencia y la tecnología y la innovación de, don, de 2011. ¿Vale? Obligación de hacer público en repositorio los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. estableciendo para ello un plazo de dos meses. Estoy comentando, dice este, Restorio Currando, pues mucha gente me llama, oye, que es el plan nacional? que tengo que poner esto en acceso abierto? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Que sepáis que los que tenéis planes nacionales y los, y los que tenéis financiación pública, tenéis que poner todos los artículos en la... Eh, en acceso abierto, es decir, tenéis que ponerlo en acceso abierto por la vía verde. ¿vale? Normalmente, esto ya sabéis que lo resolvemos con una página web donde ponemos todo, todo nuestro trabajo vinculado a un proyecto científico. No lo he puesto aquí y a visto, pero digo, va a ser mucho lata y, y, y tampoco quiero sobrecargar la información. Actualmente la Unión Europea está apoyando mucho un programa que se llama el Plan S. ¿vale? Y se supone que en 2021 todos todo los artículos que están siendo financiados con dinero público deberían estar ya en acceso abierto. Yo lo no veo no sé si cumplirán el objetivo de este plan, ese, pero bueno, eh, os digo que este es este, un este contexto europeo también mucho más amplio, similar a este que hemos visto aquí. Vale, evidentemente, los planes de la política científica eh, también eh, eh, sobrallan la, la, la, la obligación de cuando tenemos dinero público, cargar la, la, las publicaciones. Y imagino que no lo dé, pero la Universidad de Granada, la Universidad de Estado, también tienen ya sus directrices eh, propias, ¿vale? porque lo que hacen es un poco replicar todo este tipo de, de cuestiones. ¿Cómo puedo depositar mi trabajo en acceso abierto? Esto si queréis lo explicamos, que ya sabéis que, que dimos el curso el año pasado. Yo el año pasado, eh, el año pasado digo, es fascinante. El curso pasado eh, estuve explicando Cenodo, que es el repositorio que me gusta. Y los retalmo de equipo, expliqué Cenodo simplemente porque es de universal y no me quería tener un repositorio eh, de carácter institucional. Pero yo utilizo mucho Cenodo. ¿Vale? Entonces, eh, os he comentado que tenía el guión por aquí. Dale un vistazo. Aquí ya tenéis algunas cositas y podéis verlo con el material. En cualquier caso, también tenéis por ahí el vídeo. Por eso no me quiero detener mucho eh, en, en, en esto de cómo podemos subirlo, porque tenéis el vídeo. Yo sigo publicando, ¿vale? podéis ver un poco cómo depositar el trabajo en ese cierto. De todas formas, ahora cuando hacer un poquito más el curso, febrero, marzo, podemos repetir otra vez un poco toda esta parte de cómo depositar el trabajo. Es decir, repetir un poco el curso que dimos. Eh, eh, este curso que dimos ¿vale? para toda aquella gente que, que no pudo, pudo asistir, porque yo creo que es interesante y es una cosa que tenemos que mostrar bastante. Me interesaba, sobre todo, eh, y una cosa que creo que no expliqué en ese curso precisamente, es el tema de la tesis doctoral. ¿sí? el grupo pues, yo sigo publicando está muy orientado a, a, a lo que estoy Soy estudiante de, soy estudiante de, de la Escuela Internacional de posgrado estoy haciendo vuestras tesis, pues, tesis doctorales. ¿vale? Tenéis que saber que. Eh, yo lo he puesto aquí que depositar, te tenéis que depositar vuestra tesis en acceso abierto, ¿vale? Porque está regulada por este Real Decreto. ¿Vale? Y yo he puesto aquí el parafito concreto que nos dice que una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad. vale, Esto es lo que aparece en el Real Decreto, ¿eh? La universidad, verlo? se ocupará... La universidad, esto es importante ya, ¿eh? ...significa que no sois vosotros los que tenéis que encargar... ...de subir vuestra tesis doctoral en acceso abierto... Dice la universidad se ocupará de su archivo... ...en formato electrónico abierto... ...en un repositorio institucional... ...y remitirá a la ¿verdad? eso no le interesa. ¿vale? ...es importante, sabéis que todos los que estáis ahí... ...y vais a la tesis doctoral... ...la universidad la va a poner en acceso abierto... ...en su repositorio... Os pues, puesto aquí... cuestiones eh, muy importante y relevante... ...que tenéis que saber sobre, sobre este aspecto. ...mirad, aquí está la tesis doctoral en la Universidad de, de Granada... ¿Vale? Esto, imagino que todos los que estáis ya matriculados en nuestra escuela, los que sean de otras universidades, imagino que vuestras escuelas tienen eh, la mismo, los mismos documentos parecidos, porque ya sé que en o momento todos los son copios ¿no? de, de, de, de otros. Pero bueno, y, o, os recomiendo que os leáis el procedimiento para la publicación de las tesis, ¿vale? porque ellos ponen todo el procedimiento que tenéis que seguir para que las tesis aparezcan en, en el repositorio. No tenéis que hacer nada más que entregarle, ellos se encargan de subirla. Y sabéis que fijaros, tenía aquí. El repositorio. Si encontraréis la tesis doctoral, la universidad la pondrá en este repositorio y aquí la encontraréis. Fijaros, aquí tenéis las últimas que la última tesis que se han leído en la, en la Universidad de Granada. Vamos a coger alguna de que vale. Vamos a abrir esta, ¿sí? vale, hay aquí. Aquí tiene una tesis doctoral, ¿veis? ¿vale? Pero una tesis doctoral que ha salido, ¿verdad? Tiene que le hace, hace poquito. ¿Vale? Tenéis que ser conscientes, ¿vale?, de, de que vuestra tesis estará puesta online. Esto también lo quería enseñar. Una vez que la tesis está online, eh, esto aparece como editado la Universidad de Granada, el apartado de tesis doctorales, y además, fijaros, vuestra tesis doctoral, además aparece aquí con un número ICDN adjudicado, ¿vale? Bueno, eso es lo que, lo que se hace un poco con vuestra tesis para ponerla para poner online un procedimiento que tenéis que, que conocer al menos... Al menos, a ver, he un poquito aquí la ventana para que no me pase como antes y cierre sin querer... Ahí. Vale, entonces estaba teniendo un poco el procedimiento. Aquí lo tenéis, Yo he puesto el enlace aquí para que lo tengáis ya eh, directamente y lo podáis leer. ¿vale? Y bueno, he puesto también el enlace a, al sitio. Fijaros, hay una cosa también que cuando estaba leyendo la normativa, cuando estaba repasando un poco, eh, lo he puesto aquí subrayado. Cuando vosotros, para la gente que esté haciendo la tesis con artículos científicos, vale, los que tenéis que presentar artículos científicos para, para la defensa, ya sabéis que la filosofía un poco es que yo cojo los artículos científicos, hago una introducción menos amplia y pongo muy otro artículo artículos científicos al final de la tesis. ¿vale? Tenéis que tener cuidado para no incumplir la política de derechos de autor de no poner los artículos que sean de, de la propia editorial. ¿vale? O lo pongo aquí, no debe utilizarse el PDF generado. Con la propia revista. Es decir, tenéis que poner una versión igual que la que se publicó, pero no la de la revista, ¿vale? Porque para, para hacer ese tipo de cuestiones le generan mayores problemas de derechos de autor, evidentemente. ¿Vale? eso teniendo en cuenta, porque imagino que podrán tener problemas con algunas la de las de la tesis electorales. ¿Vale? Como os digo, todos los comentarios los tenéis, tenéis puestos ahí. Y bueno, ya para finalizar, me quedan 10 minutillos, ¿vale? Y simplemente, yo el mensaje que os quería lanzar es de la revista, pero que lo he visto que se me ha permitido basadas en el tema de, de las editoriales. ¿Vale? pero os quería dar también algunos algunos enlaces para que vosotros vosotras podáis un poco eh, manejar en este mundo de, de del acceso abierto os quería enseñar ya lo vimos en el anterior curso pero os podemos enseñar eh, no lo voy a explicar ¿vale? ya quien tenga curiosidad que, que la conozca la web sihat vale sihat es una web pirata de carácter pirata porque totalmente pirata pues es una web de una chica rusa vale, que ha conseguido diferentes accesos a las diferentes bibliotecas del mundo va recopilando accesos y nos permite acceder prácticamente todo lo que está todo lo que ha publicado la, publicado la, revista de, la principal revistas científicas de, del mundo, simplemente ingresando el DOI, a nos devuelve ¿vale? eh, el, artículo, el artículo científico buscado. mira por aquí voy ¿no? a coger de otro. No okay, tiene ningún DOI preparado, olvídate cómo funciona un artículo por aquí. Mira, este mismo, así está. Ah, no, veis, vale, aquí tengo un DOI ¿vale? Y la página web funciona es imposible, o prácticamente imposible. ¿Vale? Fijaros. Ahí vale, nos manda directamente. En este caso la revista no ha abierto y no te da el PDF, ¿vale? Pero es muy difícil. No he encontrado ningún artículo. Aquí prácticamente podéis encontrar todo lo que se ha publicado en, eh, eh, se ha publicado en revistas científicas, ¿vale? en otro formato, ¿vale? simplemente incluyéndolo. Eso lo dejáis ahí bastante, bastante útil porque te acceso muy rápido, porque está en hoy que estéis trabajando en vuestra tesis, rápidamente podéis tener acceso al documento vale que se parezcan los os recomiendo que le déis un vistazo a buscar hub historia y una historia bastante bastante curiosa de este portal han hecho con unas hackers rusas y qué más tenemos por aquí fijaros quería comentar también a ampaywall ampaywall es una cosa muy interesante vale que intenta crear una gran base de datos con todos los papers en acceso abierto una base de datos que es de nuestro ámbito científico es decir hace documentalistas científicos gente que se dedica al tema de de evaluación científica, intentar recopilar casi toda la producción científica, al menos un porcentaje muy significativo de la producción científica mundial y que catalogarla, o acordáis, según, esta, según esta, esta denominación, artículo verde, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero tiene, tiene también una gran base de datos ¿no? y nos, nos ayudan a tener acceso a los documentos. que ahora Tienen aquí, os he puesto también el enlace. Un. Um, una extensión de Chrome, ¿vale? Si esté trabajando con Chrome, o a instalar esta extensión. Yo la tengo instalada, ¿vale? Que nos permite tener acceso a los documentos. Fijaros, si yo la instalo, yo la tengo por instalar, ¿vale? Y entonces, cuando yo me meto en una página web, en un artículo, fijaros, esta es la extensión, ¿vale? Esto es un artículo. Normal, no un artículo en acceso abierto, un artículo de una revista que se llama Uniformity, para ¿vale? que tenemos un artículo publicado, pero como tengo instalada la extensión de Chrome, la tengo por aquí, ¿vale? me sale este candadito. Ese candadito lo que me dice es que este artículo tiene ahí una versión en acceso abierto. vale Por tanto, es muy fácil eh, encontrar artículos en acceso abierto. Ese, con, este, con esta extensión, cada vez habéis visto que es muy discreta y prácticamente no, no ni la vemos ni nos afecta. Simplemente si estamos dentro de la página web de un editor comercial, pinchamos ella y dice si ya le encontrado alguna cosa similar. Fijaros, aprovecho, para todo aquello que queréis subir, eh, manuscritos en acceso abierto, este es un ejemplo clarísimo de cómo tenéis que preparar vuestro manuscrito en acceso, en acceso abierto. ¿vale? Eh, este es un manuscrito que se ha publicado en Informetri, Casi todas las revistas científicas te permiten publicar tu manuscrito, ¿vale? el mismo manuscrito, pero con formato de autores, que paper, este paper está editado para nosotros, ¿vale? y colgarlo de repositorio personal o institucional. Fijaros que yo siempre, eh, nosotros, el equipo que trabajamos, eh, cuando hacemos este, estos preprints, o estos post depende de cómo, cómo queramos llamarlo, en el contexto en lo que encontremos, siempre ponemos todos los dos, es decir, no subimos todos diferentes repositorios, ¿vale? de manera que este el artículo, el repositorio, y además ponemos esta notita para que todos los repositorios estén entrelazados eh, entre sí. Normalmente, cuando hablamos de archivo, cuando hablamos de la ruta verde, lo que hacemos es, sufrir, es subir a estos preprints, vale, a los repositorios, ¿vale? que no deja de ser la gestión de autor del artículo que se publicó finalmente. Es decir, la revista ha publicado, así, la revista ha publicado su PDF, es decir, ellos han hecho su trabajo de edición, su logotipo, ¿vale? La verdad que la edición evidentemente es significativamente mejor, ¿vale? Tiene ahí todo enlazado, perfecto. ¿no? ¿Vale? Ahí tiene la revista científica, pero la revista científica no me deja a mí poner este PDF en acceso abierto. Me dice, usted puede poner eh, su trabajo científico en acceso abierto, pero no con mi, con mi edición, ¿vale? Entonces yo cojo el mismo artículo y lo publico, y lo, y lo hago, hago mi Y veis que siempre pongo paper published y neural informatic, ¿vale? Bueno, además creo que si doy aquí. Veis que vinculo también mi versión de autor con la versión de, con la versión de del editor. De manera que si alguien quiere citarlo, vale, cite la, la correcta, que es la del editor. Bueno, el tema de los repositorios también lo, lo enlace. Bueno, pues esa es una forma sencilla. Ahí quería aprovechar, perdón, no estaba ahí, pero quería aprovechar para la gente que no había asistido a otros cursos para saber en qué consiste esto de los. De, de los preprimes. Y ya termino. Otro día si que podemos profundizar. No quiero alargarme más vale, el tiempo. He puesto aquí algunas plataformas que os animo a que investiguéis por vuestra cuenta, ¿vale? Porque lo he llamado ¿qué plataforma nos recomiendas para sobrevivir en este mundo? He pues, puesto, no quiero poner muchas y ciertas plataformas sobre el tema de lazos abiertos, pero la principal de todas ellas, en la que a mí me gusta más y que lo he más recientemente, es ¿Vale? el para Romeo. Ser el Romeo, he puesto aquí una base de datos donde tú buscas la revista científica y te indica si tú puedes poner lo estoy resumiendo muy básicamente ¿no? la base de datos es mucho más compleja y la información es mucho más rica pero básicamente lo que dice es si tú puedes poner tu versión de autor en acceso abierto sin problemas con la, con la revista ¿vale? y aquí veis que te aparece un resumen de la publisher, publisher, digo, de la publicidad policy ¿vale? y te dice versión aceptada esta es la versión aceptada, la mía, ¿vale? Un paper que llamamos de journal Informatriz, que fue revisado por el y que ha sido aprobado. Es decir, una versión aceptada. La puedo poner y te dice esto. En el caso de Arjuna Ortopédica y Trauma, la versión aceptada la puedes poner en el repositorio institucional. ¿Vale? La Publisher Version, esta parece que también va ¿vale? En fin, lo que os digo, aquí voy a encontrar información sobre qué podemos hacer en la revista científica. Evidentemente, toda la revista científica tiene una política, la norma de autor que permite dar toda esta información. Pero bueno, si queréis tener ya una de esas revistas que queréis consultar, que rápidamente lo, lo podéis hacer. Esta base de datos es fundamental que es la conozcáis. ¿vale? Después puesto aquí tenemos un directorio de revistas en acceso abierto. Esto es importante, también me gusta aquí lo de las decimado Journal RAM, por si queréis publicar el acceso abierto, ¿vale? porque esta gente, si la damos quedando en data, nos permite... ¿Vale? Buscar revistas en acceso abierto y además vincularla a, a un factor de, de impacto. Vale, aquí tenéis todos los datos. ¿Dónde estaba? ¿Por aquí aparecía el dato de acceso abierto? Bueno, lo veo ahora por aquí, no sé si es la, Creo que no lo al correcto, ¿vale? Pero no, después lo pongo por el telegram, por ¿cuál es el correcto? No, ah, mira, perdona. Ah, aquí, perdón, perdón. No había que descargarlo. Fijaros, aquí nos permite, ahí... Aquí lo que me permite esta base de datos es conocer revistas que son en acceso abierto, ¿vale? Pero que además vincularla a qué factor de impacto tiene. En este caso, si vamos a JournalRAM, solo revistas en acceso abierto. O si sea, hacéis aquí, veis ¿vale? que nos hace un filtro para revistas en acceso abierto. Y podemos averiguar qué revistas en acceso abierto están en el primer cuartil, en el segundo en el tercero. Por tanto, para el tema de selección de revistas, podemos jugar bastante con, con esta plataforma. ¿Y qué más tenemos por aquí? Eh, Bueno, aquí ya para descubrir qué vista tenéis este, este directorio también, para repositorios tenéis este, aquí también tenéis algo de, de, de libros, que me hubiera querido tener, pero al final no preparo nada de, de, de libros, porque ya veis que hay muchísimo, muchísimo material y nada más que, que da esta imagen a la revista, y se no ha ido una obra para no incluir nada, pero quizá en, en alguna charla podemos tratarlo, porque es muy importante para toda la gente también que esté trabajando en, en ciencias sociales y humanas. ¿vale? Bueno, pues yo voy para aquí mi intervención y no sé si por aquí ha visto, si tenéis alguna duda o algún tipo de comentario que hacerme. Pero podría hacer por el chat o bien, como ya os digo, conectando la, la cámara. Nada, no animáis a hacer ninguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? A ver, vamos, a vamos a ver, Miguel Ortega, ¿dónde está Miguel Ortega? Me ha he hecho un comentario. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde lo ha hecho Miguel? No lo veo en el comentario. Bueno, así, ah, aquí está. Bueno, me pregunta Mata ¿no aquí, Diego Mauricio: ¿La línea de diamantes tiene revistas con niveles de uno recordar la línea diamante en la que hablamos de esa de esa revista científica vale que intentaban combinar el modelo de acceso abierto vale es decir para todos los artículos no acceso abierto con una gestión digamos que no tuviera coste si la gestión no tiene coste el autor no tiene que pagar por tanto hay revistas sin coste que se basa en, en un poco en el trabajo en el trabajo digamos voluntario de, de los técnicos pero yo te digo no conozco ninguna revista además conozco muy pocas revistas de la línea Diamante o que se en Diamante. Y dudo mucho que haya revistas Diamante, ¿vale?, que estén en el p Ahora, no lo sé, no creo, que haya, no creo que haya ninguna, porque como bien sabéis, las revistas que están en el p tienen un nivel de profesionalización altísimo, ¿vale? Y tendría que la verdad técnicos, es que tienen muchísimas, tienen muchísimas personas detrás, ¿vale?, sin cobrar nada ¿vale? para hacer todo ese trabajo, pero no creo que, que lo haya. Y aquí nos dice Miguel Ortegatito, el verdadero problema es la evaluación de la investigación. Bueno, sí, es verdadero, ¿no? Otro de los, grandes, de los problemas. Pero sí, aquí hay una cosa, solo con esa frase, eh, Miguel, es verdad lo que, lo que comenta. El problema es que si no hubiera sistemas de evaluación, realmente no había problemas con el acceso abierto. Porque si nosotros no, debiera, no tuviéramos que publicar obligatoriamente en revistas del P1, que es una necesidad, porque con bueno, nuestro, nuestro gobierno no, no tendríamos esa necesidad de irnos a esa revista. Publicaríamos a otras que nos tienen la gana. Imaginaros que se valora el contenido de un ¿Vale? y no la revista vamos publicar revistas del cuarto partido o, o repositorio sino sin valorar el contenido por tanto este problema desaparecería ¿Vale? evidentemente el comentario de Miguel vamos a tocar también una presentación un poco, por decirlo muy pertinente ya que el problema viene es por estos sistemas de evaluación sistemas de evaluación que están perpetuando eh, que publicamos en esas revista y, y están perpetuando que esa multinacionales nos cobren muchísimo dinero y, y estoy de acuerdo contigo mientras nos arreglamos dice el opeasa está muy chulo pero es inviable. No, lo pegan no a ser viable. No nos no, no equivoquemos con esto, lo pegan no a ser viable, porque fijaros, lo hemos visto en, en muchos cursos ya de yo sigo publicando. hemos lanzado, eh, cuando vimos, por ejemplo, el tema de la parte cuando en, mi, en mi página web, yo tengo todas mis publicaciones en acceso abierto, evidentemente, si cada investigador de la Universidad de Granada hiciera si como yo, y todos sus materiales, eh, docentes o todos sus materiales de investigación, todos los publicaron en acceso abierto, al margen de que nos cobren, no sé qué tú estás haciendo, digamos, una labor, estás contribuyendo a que todo el conocimiento que vamos generando lo vamos soltando y que cualquiera pueda acceder te quiero decir, es, es viable, Hay repositorio muy chulo, han abierto de libros, de manuscritos de todo tipo, pero bueno, otra cosa es que sea realmente que cumpla el objetivo que tenía cuando nació que era cargarse, eh, cargarse eh, a estas grandes multinacionales, y, y eliminar esos tratos abusivos, pues, sacar cantidad de dinero que se lleva. Vale. Y vamos por aquí. Miguel, gracias. Mario dice, ¿nos puede explicar la tesis por compilación de artículos? Sí, Mario, tú lo tienes que saber, ¿eh? porque eh, no sé si está haciendo la tesis, imagino que por la pregunta, imagino que estará que estará ahí que estará preparando la tesis. Cuando en la Universidad de Granada hay una forma de presentar la tesis doctoral. Uno, tú coges tu tesis doctoral y la haces la antigua, que yo no te lo recomiendo porque te la voy a presentar, pero yo creo que, que es una forma conveniente. Y la forma habitual en estos tiempos es que yo, mi tesis doctoral, la presento con una, una colección de artículos que cada escuela de internet, cada posgrado va a definir. En ciencias sociales, por ejemplo, tú presentas dos artículos científicos, evidentemente en revistas interesadas, el Q1 o el Q2, parámetros de impacto, esos dos artículos o tres artículos. La paquete la sobreintroducción introducción y la presenta, vale, tiene que presentar son las tesis por artículo. Pero vamos, eh, da a a la Cura Internacional de Postgrado allí, vale, y verás cómo, cómo tiene bastante información. Y si no pues yo sigo publicando por el Telegram o poniendo más datos. Y esto, esto lo iba a poner, es verdad Diego que no lo he comentado y, y tiene mucha razón Diego, vale. Eh, ¿Cómo pagamos esto? Vale, normalmente ¿Cómo pagamos esto? Normalmente yo lo estoy pagando, por ejemplo, a través de proyectos de investigación. Básicamente a través del proyecto de investigación, es decir, tienes que pedir financiación para pagarlo. De hecho, nos encontramos en muchos microproyectos, muchas convocatorias de restaurado, que la gente se aceptar el proyecto y todos los gastos del proyecto van dirigidos a qué? A gastos de traducción y a gastos de publicación en revistas de acceso abierto. Es decir, lo tenéis que incluir en vuestro proyecto de investigación. Esto significa que tenéis que buscar muy la vida y tenéis que pensar en conseguir recursos porque actualmente un tipo, más tipo de investigador, un investigador, una investigadora que nos dediquemos a investigar y no tengamos un dinero anual destinado a coste de a coste de publicación como yo les llamo, incluidos en la traducción y el pago de acceso abierto no somos nada, ¿vale? Entonces se paga. Hay muchos departamentos también que lo pagan, hay también facultades que sean convocatorias específicas, pero líneas línea general tienen que pagar. También otra forma, yo muchas veces, por ejemplo, he colaborado. Con gente que tiene para esta investigación y normalmente la gente que tiene por la está pagando. Yo he sido doctorando y la pago un proyecto vinculado de mi director de, de grupo de investigación. O he publicado con gente del extranjero, ¿vale? O gente que tiene que está en el centro de investigación y la han pagado a ellos. O bien he tenido también muchas veces en las que hemos dividido el dinero, ¿vale? Pues hay que pagar mil euros. Uno pone 250, otro 250, otro 250. Y otro 250, o sea, entre cuatro, ¿vale? Y se divide un poco el pago. O sea, que aquí estamos hablando que tenéis que buscar un poco, bastante la, la vida. Imagino que, claro, aquí cuando estéis haciendo vuestra tesis doctoral, se podéis encontrar algún problema, ¿Vale? Imagino que habrá gente incluso que lo tenga que desembolsar a ellos mismo. Dice, mira, voy a estar leyendo la pregunta de Ignacio, ¿vale? Que nos comenta, en el proceso de investigación para la tesis doctoral ¿no debemos publicar artículos. ¿Eh? Obligatoriamente a la vista especializada. ¿Cómo compatibilizar esto con la publicación en acceso abierto? Vale, he dicho, no pasa nada. Os eh, he dicho, vamos a ver dónde lo tengo aquí. Espera, voy a compartir la pantalla para que lo veáis, Disculpa. Ah, voy a ver, Ignacio, no es no compatible una cosa con, con, con la otra, ¿vale? Mira, voy a abordar otra vez, por eso es que es un pensado, es bueno, que tengo un ejemplo ahí, yo tengo que para que lo veáis, yo tengo que lo traer en mi página, pues, yo tengo ahí bien puesto. Normalmente, tú cuando publica un artículo científico, ¿vale? tú puedes ponerlo en acceso abierto sin ningún tipo de, de problema. Lo único que tienes que irte a las normas de la revista y ver si la revista te deja. ¿Vale? Fijaros, tengo esta revista, aquí la causoística, eh, como habéis visto, es bastante amplia. ¿Vale? O sea, puede, puede ser algún, puede haber muchos, muchos escenarios diferentes. Os voy a presentar algunos de los escenarios. Da igual que esto, imaginaros que yo haciendo la tesis, entonces es mi artículo de tesis. Y digo, publica una revista que se llama Profesional de la Información. El Profesional de la Información. Esta revista que la Profesional, ¿vale? ¿vale? Yo sé que una revista, esta revista, mirad, ha abierto, ha abierto una revista y en acceso abierto, ¿vale? Una revista ahora, perfecto, en acceso abierto. ¿Vale? Ahí veis los artículos científicos. Por tanto, si yo publico en esta revista directamente mi trabajo científico, estará en acceso abierto, por tanto yo cuando publico mi artículo lo pongo en mi web y tengo aquí el acceso directo ¿a dónde lo tengo? ¿Vale? al pdf de la revista perfecto por tanto aquí no hay problema de compatibilidad conforme publico el artículo está en acceso abierto y conforme publico puedo meterlo en mi página web ¿Vale? os voy a encontrar este como he visto antes bueno aquí igual, revista en acceso abierto plus one vale, aquí tenéis el articulillo de Plus One, la revista Plus One es el que nace acceso abierto, ¿vale? por tanto, compatibilidad absoluta. Igual, ¿vale? Aquí ya lo tenéis, lo pongo en página web. Este es interesante: revista cerrada, publico mi artículo, ¿vale? Yo siempre pongo en acceso abierto, para las que ya, ya lo sabéis, siempre pongo en acceso abierto el en manuscrito He enviado a una revista que ha sido revisado por pares y aceptado para publicación. Es decir, yo pongo en acceso abierto exactamente el mismo artículo que va a aparecer en, que va a aparecer en la revista, pero con mi edición, ¿vale? Aquí tenemos, aquí tenemos el articulillo en cuestión en la revista científica. Vale, la revista de publishing, tenemos ahí el artículo, ¿vale? Ahí lo tenéis. A ver si se lo ahí aparece, ¿vale? vale Vamos, chiquitín. Aquí lo tenemos. El artículo. Y aquí tenéis la versión que yo preparo. Ah, pues no lo tengo. Espérate. Ahora este no lo tengo en la sesión. Perdón, este no lo tenía. Quería ver pensaba que estamos hablando de, de, de, de, de este, este. Bueno, este es el mismo caso, ¿no? Porque pensaba que estamos en este. ¿Vale? Tenéis el artículo que yo preparo, fijaros aquí en acceso abierto, que es el mismo que publica el editor, ¿vale? Pero con mi, con mi sistema de, de, de edición. ¿Vale? Por tanto, ahí, José Ignacio, eh, José Ignacio, hay compatibilidad absoluta y no tiene ningún, ningún tipo de problema. ¿Vale? Rubén, Rubén. Es, no, no, no, Rubén dice, esto es este, un este tema interesante y lo estuve buscando y quiero que además tenemos que dar, lo, lo, lo tenemos que buscar, lo buscaré, porque Robén García dice, en el caso de las tesis, se deja de presentar. Eh, vamos a ver aquí. Dice esto, está cambiando esto ahí. Dice Rubén Benito, ¿en el caso de la asensis puede la universidad bloquear el acceso digital del PDF de la misma si piensas en la publicación en formato libro? Creo que no, ¿vale? Creo que sí. Que eh, si te das a un libro no te bloquea el acceso, ¿eh? la, la universidad te lo, te, lo, te lo cuelga directamente, ¿eh? o sea que tienes que tener cuidado. Pero creo que no te lo puedo garantizar, porque yo no estoy dentro de estas cuestión administrativas de administrativa dentro de, de la escuela, que si tú das a la escuela un toque, si te cancelan o, o si ponen un periodo de embarque. ¿Vale? El periodo de embargo es un concepto interesante. Es decir, eh, el periodo de embargo que tú le dices, mire, quiero que la tesis sí, esté durante seis meses bloqueada. No aparece en la universidad dentro de su catálogo, pero cuando voy a descargar el PDF no se puede. ¿Vale? De manera que transcurrido, por ejemplo, seis meses, siete, no, eh, depende un poco del periodo de embargo, transcurrido ese periodo, tú le das al botón y te puedes descargar de la tesis doctoral. Pero no estoy seguro de que no te puedo dar la respuesta exacta. Pero voy a buscarlo. Estoy buscando esto en una normativa, ¿vale? Porque estoy leyendo el otro día un caso. De un, de un investigador, no sé de qué universidad española, no creo que es de la Universidad de Barcelona, que había tenido un problema con la de carácter biotecnológico porque lo habían hecho pública y la habían, habían fastidiado una patente que estaba en curso. Por tanto, todos los que tengáis cuestiones de carácter de secreto, de carácter de patente, que, que tengáis información muy sensible, tenéis que tener cuidado, o al menos poner en contacto con lo de la biblioteca o con lo de la Escuela Internacional de Cooperación, porque si lo que tenéis que tener conocimiento es que todo vuestro trabajo lo van a poner todas las decisiones contra las asesoramiento. Bueno, aquí a mí, gracias Diego, gracias. Bueno, aquí los lo, lo enlaces, Ana, ah, no, la sesión abierta, ¿vale? Os he puesto aquí, Tatiana aquí, para que le dé un vistazo. Así que ahí en el próximo, yo me gustaría hablar, ya os digo, eh, aquí podéis encontrar, ¿vale? Muchos eh, libros de acceso abierto. Y ahí, ¿vale? Voy a encontrar. Hola, lo voy a encontrar. Muchos editores, muchas. Vamos a ver, me parece por aquí, ¿vale? Aquí veis va a encontrar muchos libros eh, en acceso abierto, ¿vale? Intenta coger de las grandes editoriales editorial y, y ponerlo aquí. Bueno, aquí podéis encontrar por casa editorial, en este caso por, por título, por editorial. En este caso he pinchado la C y podéis ver que están todos los libros de Coimbra. Dar un vistazo a esa página web, ¿vale? Y, y veréis también que las grandes editoriales, las revistas científicas, tienen colecciones de libros en acceso abierto. Vale, le un vistazo para empezar esa página web por la biblioteca también podía acceder a través a las colecciones de esos vientos que, que tienen a través de diferentes enlaces de, la, de las colecciones de libros electrónicos. ¿Qué más cosillas? He encontrado artículos en una revista en un idioma y en otra revista con otro idioma. He encontrado, Esto parece otro, ¿vale? He encontrado artículos en una revista en un idioma y en otra revista con otro idioma. Vale, vuelvo a hacer es lo que te vez a lo que te refieres. Bueno, imagino que te referirías a que el mismo artículo en una idioma diferente. ¿no? Eso puede pasar perfectamente. Por eso no hay no, no, no, no mayor problema. ¿Cómo puede pasar? Por ejemplo, yo publico un artículo en inglés en una gran revista y un colega de aquí dice, oye, para publicar el artículo aquel en mi revista. Eso puede pasar. ¿La ilegal? No. ¿La problemas? No. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cuando yo publico un artículo con una traducción de otro, del mismo artículo mío, indicarlo. Bueno, lo indicáis y la bebé tiene mayor problema. Eugémi dice, además de los repositorios y la página web del investigador, los perfiles de redes como academio.org son medios de difusión de acceso abierto. Sí, el son medios de difusión de acceso abierto, pero como todos los que seguís aquí, ya sigo publicando, eh, ya sabéis de, de sombra que yo no estoy a favor de recomendar eh, estos sitios especialmente, ¿vale? Porque son sitios de carácter comercial y lo que estamos haciendo es seguir incrementando la bola en otro sentido diferente, porque esta, estos sitios lo que hacen es coger todos nuestros artículos científicos que vamos subiendo y comerciar con ellos. ¿Vale? Muchas veces nos, se nos presentan aquí eh, la gente de ResearchGate Gay y nos vende sus su, su productos. Además que me parece la red social más pesada de la historia del mundo mundial y estoy dispuesto yo a alimentar una red social que cada segundo eh, me está mandando notificaciones, ahora está intentando hacer cuestiones de identificación con cuestiones científicas. No, no, no me gusta esa red. En cualquier caso, sí conozco investigadores que, bueno, que, que suben sus artículos científicos, tienen su perfil, y no tienen ningún tipo de... no, no, no, no tipo de de carácter mágico sobre, super, sobre todas sus publicaciones ahí, y les va estupendo, porque si es verdad, y no hubiera sido yo lo contrario, que es una red que consulta muchísima gente y que tiene muchísima difusión y, y se consulta muchísimo. O sea, que es una de las grandes redes, ¿vale? Y fijaros, son la, la 1 y 14, si os parece, como siempre seguimos eh, por, la, por el telegram en respuesta a esta pregunta, dejamos aquí el curso, ¿vale? Y vamos a terminar, yo creo que por primera vez la historia, o al menos por mi parte, y vamos a terminar en punto, ¿vale? Bueno, ahí seguí consultando la presentación, dándole un vistacillo a todos los los enlaces y si tenéis dudas yo voy disponible. Vamos a ver es qué nos toca la semana que viene. La semana. Ah, bueno, os voy a comentar un poco la semana que viene. Vamos a hacer esto ya como la parrilla, ¿vale? Os quería comentar que no os perdierais, me estoy compartiendo una nueva pantalla. Mirad, no os perdáis la semana que viene el curso que tenemos. Tuvieron un curso y todo, ahora Tenemos un curso aquí. Tenemos a Isá Pérez. ¿Vale? J. Pérez, que es uno de, los, de nuestros docentes más, más interesantes porque ha hecho muchas cuestiones de innovación docente relacionadas con la, con la gamificación. Ya sabéis, este es el que todo el mundo dice, ah, está trabajando es de, de trono, porque qué hace gamificación con películas y serie famosa? Os recomiendo que, que vayáis, sobre todo aquellos que estáis que tengáis una beca Perú, aquellos que también tengáis eh, cuestiones de carácter docente. Y después también sabéis que viene muerde. Word. Nuestro chico aquí, Javier Canto, con un curso de Relac. Yo no lo utilizo ese software, pero se utiliza, sí lo utilizo bastante para acá eh, No sé si hubiera telegram, pero de carácter más interno. Vale, ¿Y después que tenemos? Tenemos a Welsenhow, que también debuta ya la siguiente semana. Vale, y a Javi. Bueno. bueno, tenemos cursos todavía programados programa. Oh, bueno, yo ya me despido, que se muy pesado empezado. Disfruta del fin de semana. Un abrazo muy fuerte.